Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Serendipias 2.0, una iniciativa del nodo audiovisual de la Universidad de Chile y del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Les saluda Cristian Cisternas. En esta nueva temporada de Serendipias abrimos el programa con un episodio que podría llamarse Viaje al Siglo de Oro. Y quienes nos van a tomar de la mano y nos van a llevar en ese viaje al Siglo de Oro, paso a presentarlos inmediatamente, partiendo por supuesto por las damas. Aquí a mi lado tengo a Jessica Castro, académica del área de literatura española de la Universidad de Chile, doctora por la Universidad de Navarra, España, profesora e investigadora de literatura española de los siglos XVI y XVII, en especial del teatro barroco. Bienvenida, Jessica. Gracias, Gracias por estar acá. Sigo. Eh, queremos agradecer la presencia de Joaquín Zuleta, académico del Instituto de Literatura de la Universidad de Los Andes. Se ha formado en la Universidad de Chile y se doctoró en la, en la Universidad de Navarra, España. Profesor e investigador del el ámbito de la literatura colonial y el siglo de oro. Bienvenido. Gracias, Cristiano. Siguiendo, por acá tenemos a mi izquierda a Francisco Cuevas, académico del área de literatura española de la Universidad de Chile, doctor por la Universidad de Cádiz, España, profesor e investigador de la recepción de Miguel de Cervantes y los textos clásicos de la literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. M más allá, por favor, un eh, invitado especial, Ariel Núñez, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por nuestra Casa de Estudios, Universidad de Chile y estudiante de Magíster en Literatura en la misma universidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y por último, tenemos a Esteban Valencia, estudiante del tercer año de Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile, representando al Gremio Estudiantil. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias. Bueno, el, pro el programa de hoy está orientado a una persona, imaginemos un estudiante que quiere buscar información, en YouTube o en la Internet o algo por el estilo, y tipea Siglo de Oro Español. ¿Qué va a encontrar? Con tantos especialistas acá, ¿alguno de ustedes me podría definir qué es el Siglo de Oro Español? Eh, es una pregunta difícil, eh, ¿qué es el Siglo de Oro Español? Bueno, eh, cronológicamente se llama Siglo de Oro eh, a, en realidad dos siglos, el XVI y el XVII y dentro de eso eh, estudiamos, por lo menos en el ámbito de la literatura, un amplio eh, bueno, periodo, por cierto, dos siglos, ¿no? que van desde el, desde el Renacimiento hasta eh, terminado el Barroco, es decir, desde eh, finales del siglo XV hasta eh, fin también del XVII. Se da como fin eh, del Barroco a 1681, porque es el año en que muere Calderón, y con, el, con, con la muerte de este, de este gran poeta y dramaturgo, ¿verdad? Se cierra, por lo, por lo menos para, para to tomar un consenso, ¿verdad? El barroco, obviamente que sabemos todos que esa, estos periodos no se cortan de un día para otro, tendrá ¿verdad? ciertas consecuencias todo ello también en el XVIII. Pero bueno, durante el, durante el Renacimiento y el barroco, eh, en el ámbito de las artes en general, vamos a encontrar muchas eh, tipos de manifestaciones. En el ámbito nuestro, que es el de la literatura, vamos a encontrar eh, los comienzos ya de la novela, eh, la novela que está, todas estas formas narrativas que aparecen en el siglo XVI, por supuesto la poesía, y eh, ciertos, verdad, también registros teatrales que provienen de la comedia también del XVI, de la llamada generación de los reyes católicos, eh, en donde están personajes allí como Gil Vicente, como Torres Narro, eh, Juan de la Encina ¿no? etcétera bueno, y luego de eso vamos a encontrar pasando eh, siguiendo eh, con el siglo XVI, ya llegando al XVII bueno, nos vamos a encontrar con la gran novela moderna, por supuesto, ahí encontramos a Cervantes, con el Quijote pero también con sus novelas ejemplares también con cierto teatro de Cervantes, aunque no es lo que más se estudia de él, por supuesto, teniendo el Quijote todo lo demás eh, parece que careciera de luz propia al lado del Quijote, ¿no? a pesar de que también la tiene. Y eh, en el ámbito de la poesía, tenemos bueno, eh, a Garcilaso por un lado en el XVI, y luego ya pasando al barroco, eh, grandes figuras, ¿no? el propio Lope, Góngora, Quevedo, estoy solo haciendo una, un panorama muy, muy rápido de todo lo que hay aquí, que hay muchísimo más. ¿no? Y en el ámbito teatral, vamos a encontrarnos con eh, el llamado monstruo de naturaleza que es Lope de Vega, que inaugura lo que nosotros conocemos como Comedia Nueva, que es todo el teatro español de este, de este momento. ¿no? no se llama comedia porque eh, eh, se, re, se refiere únicamente a los aspectos divertidos, graciosos y humorísticos que pueda tener, sino que a todo se le llama comedia en este momento. Y ahí tenemos a Lope, tenemos a Tirso y... Tenemos a Calderón, por cierto, también muchos autores menores eh, que están en segunda línea imitando e intentando seguir el camino que estos otros han trazado. Mira, básicamente en el ámbito literario es eso. ¿no? Eh, luego hay muchas otras cuestiones que, que también ustedes pueden ayudarme a determinar. ¿no? Eh, el siglo de oro está determinado también por un cierto aire de época, ¿no? eh, todo este barroco sobre todo ¿no? el, la época barroca, que eh, muchos eh, van a relacionar con una época de crisis, ¿no? es una época de crisis de la monarquía española, eh, que tiene que ver también con los sucesivos descubrimientos eh, en América, por ejemplo, eh, los grandes avances, los grandes hallazgos, pero al mismo tiempo, en el hombre común, una cierta desazón, ¿no? un cierto desengaño, que es lo que más se habla del barroco también, ¿no? que estaría presente, que se llevaría a todas las, las artes. Tenemos allí también la pintura, la propia escultura, ¿no es cierto? la música, y en el ámbito de la literatura también puede verse eso reflejado. Eh, una crisis que, que llega ¿verdad? hasta los cimientos de los hombres que empiezan a, a preguntarse, eh, a establecer, es en este momento en donde, por ejemplo, un, un elemento tan importante como el ser y el parecer, que está presente, por ejemplo, en el Quijote, que está presente en muchas otras obras del periodo, ¿verdad? La ambigüedad, eh, el que ya no existe una sola única manera de mirar las cosas, sino que es diferentes perspectivas. Pero también el, el pensarse, el, las artes se piensan a sí mismos y así como... Eh, Comienza el Quijote, por ejemplo, con ese prólogo en donde está el escritor, ¿verdad?, eh, pensando que no va a poder publicar su obra porque no tiene un prólogo y, es, y entra un amigo y le dice cómo debe escribir ese prólogo y ese es el prólogo del Quijote, un prólogo que se escribe mientras que nosotros, lectores, lo vamos leyendo, ¿no? Eh, como el pintor que se pinta pintando y ahí tienes a tú, a Velázquez y sus meninas, eh, etcétera ¿no? hay una serie de referencias también que están pensando todos ellos en, en las artes, pero también en ese mismo momento, en todo lo que está aconteciendo a nivel histórico, sociológico económico, que los lleva a replantearse eh, todo ese momento ¿no? una respuesta muy, muy completa bueno. ¿no? <risa> profesora <risa> Jessica, te lo agradezco ¿Sabes por qué? Porque yo recuerdo mis tiempos de estudiante cuando nos hablaban del siglo de oro y uno tenía que leer a López o a Calderón, típico de la vida de sueño A uno le parecía algo muy lejano, el español antiguo, y realmente uno a esa edad no, no es capaz de entender que estamos enfrentando como tú dices, un periodo histórico muy complejo en las artes, en la política, etc. Una época de crisis. Por lo tanto, eh, es importante el trabajo que ustedes están haciendo en la Universidad de Chile para, para los estudiantes del pregrado y del posgrado, pero también es muy importante las actividades que ustedes están haciendo como área de literatura española. A mí me gustaría que me contaran cuál es la actividad o actividades más importantes que están haciendo en este momento. Eh, yo quería... Eh, complementar una pequeña, pequeña cosa que faltó en la respuesta anterior y es lo que tiene que ver con la expansión del mundo. ¿no? El, en, durante el siglo de oro tenemos una conciencia en expansión en el sentido de que, eh, digamos, el, salimos de Europa. ¿no? La, la, la, la gente, el, los hombres y mujeres de, esa, de ese momento salen de Europa a partir de los descubrimientos que empiezan con muchas fuerzas a finales del siglo XV y la conciencia europea se expande y vamos a tener, por supuesto, el descubrimiento. Eh, de las Indias, del descubrimiento de América, y todo el movimiento eh, estético que ha sido, digamos, muy efervescente en Europa, eh, digamos, en, en, en, en Italia y en España, eh, un movimiento extremadamente creativo, eh, también va a llegar a América, ¿no? a las Indias. Y entonces vamos a tener por aquí poetas y escritores extraordinarios, de muchísima vitalidad que van a tomar toda esa fuerza del siglo de oro español eh, y del renacimiento italiano, y van a hacer una, pro una construcción ¿no? propia y novedosa. Y ahí vamos a tener, eh, bueno, en el caso chileno, por ejemplo, eh, un poema como la araucana, tercilla vamos a tener luego a Pedro de Oña, vamos a tener en, en Perú al Inca Garcilaso, eh, en, en México a Sor Juan Inés de la Cruz, o sea, este movimiento, digamos, de, de siglo de oro, de renacimiento barroco, se expande, sale de Europa, eh, va a llegar a las Indias y va a, tener, va a gozar también de muy buena salud por aquí y va a, a conservar esa vitalidad eh, original ¿no? que, que, había, que, que nace allí en, a finales del, del, del siglo XV en Europa. O sea, es algo que nos atañe a nosotros como latinoamericanos, hispanoamericanos, totalmente. Sí, sí, yo creo que directamente nos atañe, eh, porque digamos que nosotros vamos a formar parte de ese movimiento, ¿sí? vamos a formar parte de ese movimiento estético, cultural, eh, vamos a formar parte de, ese movimiento, de esa idea de crisis, por supuesto, y en Indias, muchos gran parte de, de estas ideas europeas van a entrar en juego con los propios movimientos intelectuales criollos, Así que sin duda que es parte, digamos, de nuestra cultura, aunque algunos lo quieran negar. Ya. Fíjate, yo estoy mirando aquí la página de la Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Educación Continua, y me encuentro con tertulia literaria en torno a Pedro Calderón de la Barca. Eh, Paco, ¿tú nos podrías contar cómo ha sido este, esta tertulia literaria en torno a Pedro Calderón de la Barca, ni más ni menos? Bueno, en ella estamos, ¿no? Eh, llevamos seis semanas, creo, ahora y vamos a continuar hasta noviembre, o sea que es una tertulia que, que te puedo contar cómo ha ido cómo está yendo hasta ahora, ¿no? pero que, que todavía nos queda. Bueno, empezó fue una propuesta de los que estamos aquí, que configuramos el taller de verso clásico, que en enero ya hicimos un curso, un taller de, de enseñanza del teatro clásico a profesores y directores de escuela y a partir de ahí vimos las posibilidades de enseñar estas cosas del siglo de oro, de las que hablábamos ¿no? a través de el género que probablemente es el más fácil, eh, no, no fácil de entender, digo fácil de hacer llegar a la gente y de, y de divulgar estas ideas del, del barroco, que es el teatro. ¿no? Bueno, pues por muchas razones, su espectacularidad, también son obras más o menos eh, que pueden abarcarse eh, en, en un estudio como el, como el que estamos haciendo. Y luego también de la, de la necesidad, nosotros todos trabajamos con textos clásicos, trabajamos con teatro muchas veces. Cuando enseñamos estos textos en la universidad, no hay un espacio eh, porque no tenemos el tiempo muchas veces y tenemos que enseñar otras cosas, ¿no? pero dedicarnos a leer estos textos eh, como debieron leerse en su momento, recitando, declamando, comprendiendo ¿no? cómo se sentía desde el público, cómo se, se recepcionaban. Y fue así como eh, pensamos una tertulia a, a largo plazo eh, que nos permitiera leer muchas obras, pero dedicándole todo el tiempo a. Bueno, el tiempo que realmente necesita eh, la representación de un acto, ¿no? Entonces cada semana nos reunimos en el Centro Cultural de España, somos un grupo bastante numeroso y ahí la idea es que vayamos conversando sobre obras de eh, Calderón, ¿no? Hemos empezado, después de una introducción general, empezamos con La Dama Duende en una comedia cómica y precisamente ahora estamos en, en medio porque eh, iniciamos el, el último jueves, iniciamos el alcalde de Zalamea eh, otro tipo ¿no? de comedia, una comedia seria, una comedia grave y estamos desentrañando lo, lo que dice el texto no, no, no hacemos grandes introducciones teóricas no nos interesan tampoco otros sucesos históricos contextuales, sino bueno entender qué dice la obra ¿no? qué decía la obra a un espectador del momento ¿no? y cómo están esas claves en, en el texto y cómo hay que entender la obra ¿no? es, es algo así, parece muy sencillo, muy obvio pero estamos dos horas cada jueves allí ¿no? y siempre nos falta algo algo de tiempo. Eh, lo bueno es que estamos consiguiendo que eh, mucha gente se acerque a estas obras que decías al principio, no parecen muy alejadas obviamente están muy alejadas, estamos cumpliendo 400 años ¿no? de todas esas obras pero, pero que, que están bastante, son bastante más cercanas de lo que pensamos en lo que dicen, incluso el cómo lo dicen las estrategias teatrales ¿no? las estrategias de comicidad, ¿no? nos seguimos riendo eh, nos seguimos impactando y admirando con esos temas ¿no? de honor, con esas venganzas, es decir que Está lejos sí, está cerca también. ¿no? Tengo entendido que estas eh, tertulias están en curso, eh, son gratuitas, ¿la gente se puede incorporar todavía, para, aunque sea para escuchar, tal vez no para obtener un certificado? Exactamente, estamos, son totalmente abiertas, como todas las actividades culturales que hacen el centro son, son gratuitas, y estamos abiertos a que se vayan sumando en realidad eh, cuando quieran. ¿no? Estamos los jueves a las seis y media comenzamos, eh, pueden venir un día sí y luego otro si no pueden, ¿no? En realidad eh, la idea es que vengan con disposición de leer teatro allí y escuchar y entender teatro, ¿no? Entonces estamos abiertos de aquí hasta que acabemos, hasta, hasta diciembre, las puertas del Centro Cultural eh, siempre están abiertas, ¿no? Que está en Providencia, 927, eh, cerca del Metro Salvador, allí estamos, estamos todos los jueves. Qué bien, me parece una iniciativa que realmente hay que aplaudir porque el teatro, si, si no se actúa, si no se representa, si no se declama queda como una, como una página para leer en, en la privacidad. Otra pregunta que les quería hacer, ya el área de literatura española de, de, de, de la Universidad de Chile se ha hecho famosa por las jornadas cervantinas. Entonces yo quería preguntarle a Ariel, que seguramente tuviste en hacer las jornadas cervantinas como alumno, y ahora eres organizador de estas jornadas cervantinas, ¿cómo, cómo nacen, cómo se están desarrollando y, y, y qué futuro le ves como actividad eh, complementaria para los alumnos y también para el público en general y para convocar a especialistas en el tema no solo de Chile, sino que del mundo? Yeah. Eh, sí, bueno, este año vamos a hacer una, la versión número 11 de las jornadas yo no estuve cuando empezaron porque fue hace 11 años, pero básicamente fue, fue una iniciativa de estudiantes. Las jornadas nacen como la necesidad y el entusiasmo que tienen los estudiantes por dialogar, repensar, releer eh, la obra de Cervantes en su conjunto y, y sobre todo eh, el Quijote, ¿no? este, eh, un grupo de estudiantes de, de la Universidad de Chile también se acercaron al profesor que en ese momento dictaba el curso monográfico del Quijote, que era don Eduardo Godoy, y le propusieron realizar un, un encuentro académico eh, alrededor de, de la obra de Cervantes. Y con el tiempo esto se fue repitiendo año a año, ¿no? con, con, con la regularidad que tiene hoy día. Eh, y creo yo que ha sido un espacio fundamental dentro de la, de la, del digamos de, de las actividades que tienen los estudiantes de literatura, ¿no? porque por una parte permite eh, el encuentro de estudiantes, no solo de la Universidad de Chile, ¿no? sino que de universidades eh, de todo el país en realidad, no solo de Santiago. Eh, siempre tenemos eh, gente que envía, eh, digamos, trabajos para o presenta trabajos de la Universidad Católica, de la Universidad de los Andes, eh, de la Universidad de Finisterra... De, universidades de regiones, de La Serena, de Valparaíso, eh, y es súper interesante porque se reúne eh, gente de generalmente del pregrado, a veces, a veces también del posgrado, eh, y se intercambia mucho eh, pensando, digamos, eh, en la actualidad que tiene Cervantes hoy en día. ¿no? Yo, yo creo que, que El Quijote es, es una novela que nos que no deja de interrogarnos, ¿no? y que está tremendamente presente incluso en la narrativa contemporánea chilena ¿no? la, la, las formas de la metaficción ¿no? eh, la idea de, de, que, de, de que el autor no siempre eh, tiene la autoridad sobre el texto etcétera, y una serie de ideas que están presentes en el Quijote eh, siempre se discuten, se dialogan ¿no? y, y este año lo vamos a hacer el, el 14 y 15 de septiembre si mal no recuerdo no, 13 y 14. 14, perdón 13 y 14, igual que el otro año, es eh, una convocatoria, abier, convocatoria abierta eh, con el énfasis en, en los estudiantes, pero también para académicos eh, que quieran presentar eh, ensayos o ponencias, en verdad. Y además, este año lo que hemos hecho es tratar de ampliar digamos, el, el ámbito puramente académico, no, no solo ponencias eh, canalicen al Quijote, sino que también incorporar eh, representaciones artísticas y experiencias pedagógicas, que a lo que me interesa mucho y que, porque hemos estado viendo cómo el Quijote es llevado al aula. ¿no? Eh, está presente en, en, en, el, en el currículum ¿no? eh, y es interesante ver cómo funciona eh, el Quijote fuera de la universidad ¿no? eh, y fuera de, lo, de los ámbitos estrictamente literarios. Entonces tenemos esa invitación para, eso por un lado, estudiantes eh, y académicos, y también para, para artistas que quieran representar alguna obra de teatro, una lectura dramatizada, pintura, eh, creaciones propias, profesores de, de liceo, de institutos, de jardín infantil, de lo que sea que quieran mostrar cómo su experiencia enseñando el Quijote eh, ha tenido un, una repercusión. O sea, ustedes, por ejemplo, aquí, aquí tengo la información de que están haciendo un curso de verano para profesores de, de lenguaje y directores de teatro escolar centrado en la declamación del verso clásico. Eso es un proyecto futuro. Todavía no se ha hecho. Hicimos hoy, hoy, la primera versión en enero de este 2017. Y ya estamos planificando para, para repetir en enero de 2018, como un, eso, un curso de verano que dura una semana intensivamente todos los días, eh, tres o cuatro horas por la mañana o por la tarde. Y ya comenzamos este año. Este año tuvimos 24, 24 participantes, 24 personas que se inscriben. Es un curso gratuito también. Eh, tiene que ver también con la voluntad de las personas de participar. Y, y estuvimos muy contentos. Vinieron... Eh, les enseñamos a partir del texto de Lope el Caballero de Olmedo. Estuvimos allí también en una parte introductoria y luego eh, todos los días ensayando para hacer como eh, finalizar el curso con una lectura dramatizada del Caballero de Olmedo. Y estábamos, bueno, todos nosotros, eh, Esteban estaba participando también como, como alumno de ese taller y bueno, cada uno, eh, Joaquín hacía como... Eh, eh, el autor de comedia es el director ¿verdad? de todo esto y nosotros cada uno nos hacíamos cargo de un grupo en nuestras compañías, lo dividimos en compañías, cada compañía tenía su nombre, sus integrantes y nos dividimos también la obra, eh, como las obras suelen tener tres jornadas, ¿verdad? O tres actos, eh, cada uno de nosotros se hacía cargo de un acto y lo practicaba con, con el grupo eh, con el que le tocaba. Y fíjate que fue una experiencia... Eh, muy muy bonita, parece, parece cliché, pero en realidad fue efectivamente es muy enriquecedora eh, ver cómo esas personas que en general ya son adultos, que dan sus clases, ¿verdad? vinieron quizás algunos con un poco de reticencia, ¿no? De, de no saber muy bien a lo que se enfrentaban y cuando se encontraron empezaron a leer, empezaron a declamar, se dieron cuenta que también el texto tenía ciertas dificultades de comprensión, pero que a través de la lectura, y es lo, eh, lo interesante del curso, que a través de la lectura se comprendía mucho mejor y entendían efectivamente el texto. ¿Para qué sirve eso? Por un lado, para que luego ellos vayan eh, a, con, a sus estudiantes y les enseñen eh, eh, este, este tipo de, de literatura, que, que es una obra dramática, ¿no es cierto?, para que puedan comprender, porque muchas veces sucede que leemos y no entendemos lo que estamos leyendo y estos textos tienen, por supuesto, unas dificultades añadidas, eh, y por otro lado creo yo que es un proyecto de, de más largo alcance y quizás tú puedes complementarlo ¿no? eh, tiene que ver con lo que con lo que tú le preguntabas a Joaquín y Joaquín complementaba a partir de mi respuesta ¿no? tiene que ver con que muchas veces vemos esta literatura y vemos la literatura española como una cuestión que está allí eh, que nos no separa un océano a nosotros de, de ello que no tiene nada que ver con nosotros y, y en realidad nos, nosotros queremos dar una vuelta a eso, primero porque nos encanta, porque somos amantes de esto, porque es a lo que nos dedicamos para estudiar, ¿verdad? Y, y porque eh, es nuestra cultura también, está escrita en nuestra lengua, esa es una facilidad que creo que no siempre aprovechamos todo lo que deberíamos aprovecharla, ¿no? Eh, está escrita en nuestra lengua, podemos entenderla, sí, hay ciertos usos y ciertas palabras que se han perdido, pero en general… Es la misma lengua, no, no hay mayor dificultad con eso, ¿verdad? Eh, y nosotros intentamos que a través de los profesores y esos profesores puedan ir a sus alumnos a contarles que esto es parte de nuestra cultura, que no lo vean como una cuestión ajena, que no tiene nada que ver con ellos sino que, que vean cómo a partir de allí, porque además es así, ¿verdad? A partir de allí se ha escrito todo lo que se ha escrito en este lado del Atlántico. Eh, que hay una permeabilidad, que hay una influencia permanente. Entonces, estamos apostando por el futuro, estamos apostando a que los profesores vayan y le cuenten a sus alumnos, los acerquen de la manera en que nosotros les estamos enseñando también, los acerquen a los textos, y luego esos alumnos, estamos confiando en que vengan a la universidad claro. y que ya tengan una base, y que no crean que esto no tiene que ver con ellos, sino que al contrario, si se sientan, participen de eso, ¿no? Se cumple entonces con la misión de la, de la Universidad de Chile, que es llegar a la comunidad, que es abrir sus puertas, que es eh, extender el conocimiento a quienes a lo mejor no tienen, eh, en un momento dado, la noción de, de cómo llegar directamente a estudiar un tema en profundidad. Hablando del futuro, tenemos acá a Esteban. Esteban, ¿cómo te sentiste involucrado, llamado, eh, atraído por el mundo de la literatura? española del siglo de oro. ¿Hubo un clic, un enamoramiento o fue algo paulatino? Sí, a ver. El clic, sí hubo un clic, sí hubo un clic. Mi ramo de literatura clásica española fue el ramo que a mí me llamó la atención bastante, lo que me gustó. Específicamente, eh, La vida de sueño, de Calderón, que... No lo había leído antes, no lo había leído en el colegio. En el colegio se lee el Siglo de Oro, pero se lee claro como, como se lee en los colegios. Como una obligación. Se lee eh, el Don Juan Tenorio, se lee Lazarillo de Tormes, pero queda ahí. Y bueno, que quedé eh, fascinado por el. no sé, por la belleza que tenía el lenguaje, que muchas veces me costó mucho entenderlo. Uno cuando lee estos textos, sin sin ayuda, sin anotaciones, muy difícil, muy difícil. Y ahora yo eh, trabajando aquí, lo que tengo que hacer justamente es hacer que estos textos los pueda entender transversalmente cualquier persona. Tengo que hacer las anotaciones, tengo que, tengo que hacer que los, desde los niños, que porque también asisten niños, a las tertulias literarias, hasta la gente ya mayor, todos puedan entenderlo. Y, y, lo que hacen aquí de expander este, este conocimiento, que es complicado, pero la intención que se hace de acercarlo por las actividades que se han hecho es muy, muy rescatable. Y eso me, me, me, ha, me, ha, me ha gustado y me ha acercado por esa, por esa razón. y Pretende seguir estudios... A futuro, cuando termines tu licenciatura, por ejemplo. Uf, me, me encantaría, claro, me encantaría. Todavía me queda un año y. Bueno, claro, lo que venga. Magíster en España sería lo más. Bueno, aquí tenemos a, a, a Francisco, que él llega, ¿no es cierto?, a España, se incorpora al, al área de literatura española y yo digo, es un lujo tener un profesor como tú a lo mejor los alumnos no se dan cuenta en su momento, pero ¿cómo ha sido tu experiencia enseñar literatura española aquí en la Universidad de Chile, en este rincón del mundo? Bueno, el, el lujo es mío, ¿eh? de, de, de, de haber podido también retomar una carrera de investigación y docencia de lo, de lo que me apasionaba, ¿no? Hablamos, en realidad todos los que estamos aquí somos unos apasionados, ¿no? Pero eh, bueno, a mí realmente me apasionaba eh, la literatura española en general, siglo de oro en particular, ¿no? y hasta el siglo XIX, que es a lo que, a lo que me he dedicado, pero fundamentalmente la docencia. ¿no? Yo eh, comencé, como muchos de nosotros, haciendo una carrera en investigación, ¿no? se nos daba bien, etc. Pero el, la primera vez que di clase me di cuenta que, que lo que quería hacer el resto de, del tiempo era, era dar clases. ¿no? Y dar clases en la Universidad de Chile... Eh, ha sido una gran oportunidad y un reto también. ¿no? Eh, es cierto que es otro, una cultura compartida, pero no, es otro tipo de, de estudiantes, es otro tipo ¿no? muy, muy motivador también, y, y acercar una cultura, aunque eh, lo del lujo de ser, por ser español, enseñar literatura española, eh, sobre todo de estos tiempos, y hablando de obras clásicas, vuelvo a lo que decíamos, no, no, es, no es solo una literatura que ataña al, al estudiante chileno, no es que le pertenece al estudiante chileno, ¿no? forma parte del mismo patrimonio eh, común. Y si, o sea, si se estudia el Quijote en Oxford, ¿no? con mucho más eh, interés y con mucha más cercanía se puede estudiar el Quijote en Chile, ¿no? porque forma parte de un discurso compartido, de una lengua compartida, de una cultura compartida. ¿no? Entonces eh, es, un, es un enorme gusto poder enseñarlo. El mismo que pueden tener otros compañeros chilenos enseñándolo, no no creo, eh, no creo que, que haya un plus añadido. Eh, bueno no lo sé, no tendrán que decirlo a los estudiantes también. Pero, pero lo interesante es poder enseñarlo a gente que esté interesada, no, a gente que esté motivada. El acento es el plus. Eso, eso puede jugar a favor en algunos en algunos casos, ¿no? Aunque soy del sur de España y el acento no es eh, no es tan diferente, con muchas diferencias seguro que lo estarás notando, ¿no? pero no es tan diferente al, a la imagen, al prototipo que tienen de castellano aquí. ¿no? oye Bueno, realmente gracias por, por, por estar aquí con nosotros porque se nota, se nota la pasión de ustedes como área, como grupo. Y hay tanta pasión que tengo la idea de que ustedes nos van a hacer un regalo acá a los espectadores de Serendipias. Ustedes nos van a, a hacer un pequeño presente, nos van a dramatizar, nos van a leer con, con todas las leyes del recitado, fragmentos de El Caballero de Olmedo, de López de Vega, y el pintor de su deshonra de Calderón. Joaquín, ¿qué van a, a dramatizar primero? Bueno, vamos a empezar con una escena de, del Caballero de Olmedo, de López de Vega, y que, bueno, es es una muestra de cómo, empieza, ¿no? de cómo empieza esta idea del taller de verso clásico, que como han dicho aquí mis compañeros, tiene que ver con la búsqueda de un método. ¿sí? Nosotros tenemos que enseñar esto en clase y, y buscamos, ¿no? y empezamos a desarrollar un método para que los estudiantes pudiesen, y nosotros mismos pudiésemos entender. Y creemos que el método pasa por la audición, por, por leer y por escuchar el verso eh, que fue precisamente para lo que fue creado, no, fue creado para ser pronunciado en voz alta. Por lo tanto, nosotros hemos comenzado un poco, un poco jugando con esta idea y resulta que es un método pedagógico bastante efectivo, según hemos podido ver hasta ahora. Entonces, bueno, vamos a, vamos a leer para ustedes esta escena, la escena de, del primer, segundo acto del Caballero Olmedo, donde eh, Don Rodrigo, que es el malo, ¿No? Está conversando con su amigo don Fernando y don Rodrigo ya se va dando cuenta, se da cuenta de quién es este galán misterioso que está detrás de doña Inés y entonces don Rodrigo al parecer se decide a cometer un crimen por amor o por celos más bien. Bueno, eh, también ya que pensando en ese método hablamos de la métrica siempre de, de las escenas ¿no? que, que interpretamos, porque creo que ha quedado claro, pero todo este teatro está en verso. no sé si lo hemos dicho tan tan claramente. En, en muchos tipos de verso. En varios tipos de versos, varios tipos de, de estrofas, entonces también los ejemplos que traemos son de dos estrofas muy diferentes. Eh, esta escena, eh, como exige el fondo de la escena, son eh, tercetos encadenados, un metro largo, un metro en decasílabo, que por lo general se reservaba para asuntos graves. ¿no? Y la cadencia del verso suena mucho más grave, mucho más sentencioso. Cada... Es raro que se compartan versos porque suele ser un diálogo mucho más eh, grave, ¿no? sentencioso. Sí. Eh, bueno, Rodrigo, el malo malo será Joaquín y yo haré de su amigo Fernando. Muchas veces había reparado don Fernando en este caballero. Del corazón solícito avisado, el talle, el grave rostro, lo severo, celoso me obligaban a miralle. Efectos son de amante verdadero, quien viendo otra persona de buen talle, tiene temor que si le ve su dama, será posible o fuerza, codicialle. Bien es verdad que él tiene tanta fama, que por más que en Medina se encubría, el mismo aplauso popular le aclama. Vi como os dije, aquel mancebo un día que la capa perdida en la pendencia contra el valor de mi opinión traía. Hice secretamente diligencia después de hablarle y satisfecho quedo que tiene esta amistad correspondencia. Su dueño es don Alonso, aquel de Olmedo, alanceador galán y cortesano, ¿De qué hombres y toros tienen miedo? Pues si este sirve a Inés, ¿qué intento en vano? ¿O cómo quiero yo, si ya le adora, que Inés me mire con semblante humano? Por fuerza ha de quererla. Él la enamora, y merece Fernando que le quiera. ¿Qué he de pensar si me aborrece agora? Son celos, don Rodrigo, una quimera, que se forma de envidia, viento y sombra, con que lo incierto imaginado altera una fantasma que de noche asombra, un pensamiento que a locura inclina y una mentira que verdad se nombra. Pues cómo tantas veces a Medina viene y va a don Alonso, ¿y a qué feto es cédula de noche en una esquina? Yo me quiero casar, vos sois discreto. ¿Qué consejo me dais si no es matalle? Yo hago diferente mi concepto, que ¿cómo puede doña Inés Amalle? Si nunca os quiso a vos... Porque es respuesta que tiene mayor dicha o mejor talle. Más porque doña Inés es tan honesta que aún la ofendéis con nombre de marido. Yo he de matar a quien vivir me cuesta. En su desgracia, porque tanto olvido no puede proceder de honesto intento. Perdí la capa y perderé el sentido. Antes de dejarla, don Alonso siento que ha sido como echársela a los ojos. Ejecutad, Rodrigo, el casamiento... Llévese Don Alonso los despojos y la Victoria a vos. Mortal desmayo, cubre mi amor de celos y de enojos. Salid galán para la cruz de mayo, que yo saldré con vos, pues el rey viene. Las sillas piden el castaño y vallo. Menos aflige el mal que se entretiene. Si viene Don Alonso, ya Medina, qué competencia con Olmedo tiene. Qué loco está. Amor me desatina. Muy bien. Ahí, hasta ahí. Gracias. Gracias, realmente estoy sorprendido. Es como, es como ver y escuchar un radioteatro. Como estar en un corral de comedia. No, claro. Casi. Claro. Y bueno, realmente los felicito porque aquí hay dramatización, hay entusiasmo, hay de todo. Realmente muy bien. ¿Qué viene a continuación ahora? ¿Hay, hay una, una participación femenina o no? Así es, sí. Yeah. Intentamos que este verso saliera grave, ¿no? Saliera grave porque sí. el, el terceto, el terceto sí. encadenado, que es justamente un verso oculto que viene de la tradición italiana, es el, es el verso de la Divina Comedia, ¿no? Sí. Ustedes saben. Eh, y que llega a España ¿no? Eh, y se populariza a través del teatro, justamente pretende generar esta gravedad. Y ahora eh, vamos, va a representar Jessica, Jessica y Ariel, un una parte de El pintor de su deshonra, ¿no es así? Eh, sí, eh, el pintor eh, es uno de los dramas de honor, de los tres grandes dramas de honor que tiene Calderón. Este es, eh, este es uno, El pintor de su deshonra, acompañado del de médico de su honra y de A secreto agravio, secreta venganza. Eh, ¿Es otro metro? Eh, sí, estamos en otro metro. Eh, quiero contextualizar un poco de qué, lo que vamos a leer, ¿no? Eh, Serafina, que es la dama protagonista de la, de la comedia, ha estado de novia mucho tiempo con Don Álvaro, pero Don Álvaro se ausenta mucho tiempo, ella lo cree muerto y entonces eh, se casa. Y cuando se casa, eh, pasado un momentito, aparece nuevamente Don Álvaro a reclamarle y a recriminarla. Y entonces eh, esta es una de las escenas en donde Serafina se encuentra con su antiguo, con su antiguo amor. Romance. Bueno, sí. sí. Es un, es un romance, sí. Eh, primero teníamos tercetos y ahora vamos a, a ver un romance, ¿no? eh, que sirve en general para contar, eh, es un metro octosílabo, que, que es bastante dinámico, que sirve para contar en general relaciones, dice López, en su arte nueva de hacer comedias. ¿no? Y en este caso eh, también es bastante rápido y ágil porque es una conversación eh, bastante tensa entre entre los antiguos amantes. ¿no? Vamos a comenzar. Pues si sí, he de escuchar por fuerza, antes que empieces, escucha. Don Álvaro, yo te amé cuando imaginé ser tuya y pasando mi esperanza desde perdida difunta, me casé. Ahora soy quien soy. Sobre esto, tú quejas funda. ¿Qué he de decir si tú lloras? Engañaste si lo juzgas. Si lloran... Mienten mis ojos, es posible que reduzgas tan fácilmente hacer iras Ya las ternezas tan tuyas son tus pasiones que puedes Cuando de un rendido triunfas llorar y no llorar Son las lágrimas por ventura tan bien mandadas que saben obedecer Pues si alguna fineza has de hacer por mí, sea enseñarme cómo usas De las lágrimas si a tiempo las viertes y las enjugas cuando me acuerdo quién fui, el corazón las tributa, cuando me acuerdo quién soy, el mismo me las rehúsa, y así, entre estos dos afectos, como el uno a otro repugna, las vierte al dolor y al mismo, tiempo el honor me las hurta, porque no pueda el dolor decir que el del honor triunfa. En fin, sientes no niego ser ajena... ¿Quién lo duda? Luego, no hagas consecuencias. Podré desde no arguyas. Fiado en tu llanto. ¿Qué llanto? Esperar. Será locura. Que algún día. No es posible. Se enmiende. No ha de ser nunca. Mi desdicha. Soy quien soy. Restituyendo. Qué injuria. Mi perdido bien. Qué engaño. A mis brazos. ¿Tal pronuncias? Sí, si ya este efecto. ¿Qué pena? Tras ti Tu peligro buscas Tengo de ir Mi muerte intentas A España Mucho aventuras Donde Me hallarás ajena Serás mía ¿Yo ser tuya? Un rayo, vágame el cielo Ay de mí, cuánto me asusta Que el aire ejecute el trueno Cuando tú el rayo pronuncias Mirad que la pieza ya Deleva el partir anuncia Y viene por ti tu padre Y tu esposo Suerte dura Grave pena No te vean Con las dos Sentencia injusta. Adiós, Serafina. Adiós, don Álvaro. Piensa. Juzga. Que yo he de adorarte mucho. Que yo no he de amarte nunca. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Realmente, bueno, felicitaciones a todos. Y nuevamente les quiero agradecer eh, este regalo que nos han hecho de escuchar... Eh, la belleza del verso, en este caso el verso de López y el verso de Calderón. Estamos llegando al final ya de una nueva entrega de Serendipias y quiero darles un par de minutos para que le digan a nuestros eh, auditores y visitantes, ¿no es cierto?, de la, del medio audiovisual eh, YouTube, ¿cómo pueden contactar las tertulias cervantinas, ¿Cómo pueden, eh, las jornadas cervantinas, cómo pueden contactar las tertulias calderonianas y en general este trabajo que están haciendo en las escuelas de verano? ¿Hay direcciones? ¿Hay correos? Sí, eh, bueno, pueden con contactarse con nosotros directamente en nuestra página de Facebook, que se llama eh, Taller de Verso Clásico, ¿no? Ese sería nuestro órgano de propaganda, y bueno, allí pueden ver todas las actividades que estamos haciendo. Estamos haciendo las tertulias literarias durante todo el año. Terminamos con un invitado especial que es Ignacio Arellano, el gran conocedor de Calderón de la Barca. Vamos a hacer también un seminario abierto al público donde va a participar, vamos a participar nosotros y junto a Ignacio Arellano. Están las Jornadas Cervantinas y algo especial que tenemos es el 30 de septiembre en el Centro Cultural de España eh, vamos a hacer el primer festival de teatro clásico escolar porque eh, queremos que los profesores a los cuales capacitamos en, en, en verano, eh, ellos van a enseñarle a sus alumnos esto del verso y van a, van a presentar a algunas escenas breves, ¿no? algunas escenas, una muestra, pequeña muestra, así que estaríamos haciendo ese festival el día, el día 30 de septiembre con la idea de, bueno, de que todo esto llegue finalmente a los escolares. Y bueno, todo esto lo pueden ver en el Facebook y no sé si se me queda algo por ahí. Bueno, está abierta la convocatoria para la jornada Cervantina, eh, en la página de nuestra facultad, ya está allí toda la información, eh, están, están allí los formularios que hay que llenar, las direcciones a las que hay que escribir, eh, estamos esperando en realidad que, que la gente se inscriba y se anime a participar, estudiantes de pre, de posgrado, profesores también, pero sobre todo esta vez, que es la primera vez que lo hacemos, lo que comentaba Ariel, no de, de abierto a profesores de colegio, a gente que se dedica a las artes, al teatro, a la música, eh, eh, esta, estos textos están llenos de todo esto, no No son solo literatura, sino también una combinación con otras artes. Entonces, eso hemos querido eh, abrir esa posibilidad para, para, para otro tipo también de, de posible colaborador de la jornada. Así que estamos esperando eso y la convocatoria está allí, como te digo, en la página de la facultad. ¿Puedo inscribir? Sí, puedes. Gracias. Bueno, me quedo con la sensación de que el siglo de oro español está vivo, convoca, entusiasma, apasiona. Esperamos aquí en Serendipias haber llegado a muchas personas que tuvieran la inquietud de saber más sobre este concepto. Eh, Joaquín, Ariel, Jessica, Francisco, Esteban... Les doy las gracias por estar acá y los dejo invitados para cuando quieran porque van a estar siempre abiertas las puertas de Serendipias a los encuentros inesperados entre el arte y la literatura. Se despide de ustedes, Cristian Cisternas, y si Dios quiere nos veremos en una nueva entrega de Serendipias 2.0 en cualquier momento. Adiós.